Saludos cordiales, estimados hermanos y hermanas, ecuatorianos, ecuatorianas, y a toda la comunidad internacional. Estos 17 días de lucha, de resistencia de los pueblos indígenas, de los hermanos afros, de los hermanos mestizos, montubios, quienes sentimos en nuestros bolsillos la insuficiencia de sostener nuestras economías. Y por ende, la insuficiencia de sostener la, los alimentos de nuestros niños, hemos salido realmente a las calles. Han sido momentos muy duros, difíciles. Hemos depuesto actitudes, pero sin confundir la humildad con la humillación. Por lo que nosotros creemos importante, jamás vamos a estar de acuerdo con la violencia, pero tampoco... El llamar a la paz es brazos caídos. La paz, en este caso, corresponde a garantizar un derecho. Y en ese derecho siempre va a estar la dignidad. Aquí creo que se ha confundido la humildad con la humillación, la paz con los brazos caídos, y siempre nos han estado atacando. Por ello quiero pedirle a los hermanos ecuatorianos, ecuatorianas, después de, de estos 17 días, el esfuerzo que hemos hecho, denigrados, racializados, insultados, estigmatizados, criminalizados, perseguidos, incluso intentos de quitar la vida. Sin embargo, estamos aquí de pie, a la cual nos parece importante poner un granito de arena desde nuestra vocería para garantizar la tranquilidad, la paz, pero siempre eso pensando en el equilibrio de lo que debe ser una sociedad intercultural. No aceptamos que exijan la paz únicamente a los que hemos sido dominados, únicamente lo, los que hemos sido racializados. La paz es de toda la sociedad. No puede ser que exista una clase de social que nos miren desde el hombro hacia abajo en donde pretendan que eso sea normal. Por lo tanto, me parece importante esta paz que necesita el país, que realmente para levantarnos y luchar, ha sido porque no hemos tenido una paz en el tema económico. No, te, no hemos tenido una paz en el tema de la salud, de la educación. Siempre ha estado allí. Sobrecargado, sobre todo, en los más pobres. Por eso quiero decir a nuestros compañeros. Hemos visto las resoluciones de diferentes provincias. Que vienen a la ciudad de Quito. O muchos van a manifestarse en las mismas provincias. Pido compañeros. Que se pueda garantizar marchas de dignidad, marchas de resistencia, sin enfrentamiento. Marchas que permitan ser ríos de personas, pero sin enfrentar, sin que nos permitan, en este caso, vincular o denigrar diciendo que es vandalismo. Estimados compañeros y compañeras, somos productores de nuestra madre tierra. Somos productores de los alimentos que necesita la ciudad, por la misma condición necesitamos que en estos días sobre todo el día de mañana se garantice absolutamente esa marcha de la paz, esa marcha de la dignidad, esa marcha de la rebeldía sin generar enfrentamientos y quiero decir también que nosotros somos personas de palabras por eso hablamos lo medidito hablamos lo que podemos sostener con, nuestro, con nuestros esfuerzos hablamos lo que podemos sostener con nuestra vida por ello nosotros no hemos denigrado el proceso de diálogo. Si venimos acá después de un año de dialogar, venimos diciendo, no más diálogo, sino resultados. Sin embargo, un instrumento poderoso, un mecanismo poderoso para garantizar cualquier acuerdo, siempre va a estar el diálogo. Aperturados aquello, se volvió a instalar en esta semana el día lunes con absoluta buena voluntad, con absoluta buena fe, que las cosas se den por la vía del diálogo, utilizando el instrumento político como un espacio donde podamos garantizar y agotar las ideas, el debate, y finalmente que sean de un debate político, de un debate sobre las ideas que permitan tener acuerdos, resoluciones que podamos trasladar a nuestras bases. Jamás estaremos de acuerdo que se privilegie una actitud guerrerista, una actitud bélica. Jamás. Siempre les invito a todos los actores políticos de, de este país, de las tendencias que sean, de las ideologías que sean, hemos reproducido elementos materiales para con discusión científica poder garantizar estos debates. Siempre privilegiemos el tema del debate para la cual es importante el diálogo como un instrumento poderoso para superar nuestras diferencias. Por ello, hemos escuchado al presidente de la República, Guillermo Lazo, al ministro de Gobierno, de pronto, palabras cambiantes, que no están de acuerdo en una vez, luego están de acuerdo. Nosotros, sin cambiar nuestra palabra, sin bajar la cabeza, la decimos que el día de mañana, efectivamente, nosotros le hemos solicitado a las diferentes instancias, a la Iglesia Católica, agradecidos también la participación del representante del Papa Francisco, de los señores rectores y otras autoridades a las cuales hemos dicho, necesitamos concluir con este diálogo. Este diálogo está puesto una pausa para poder concretar lo que en la mesa estaba avanzando. Por lo tanto, privilegiamos en este tiempo el día de mañana Mil disculpas. El día de mañana participaremos en este proceso. Participaremos para concluir con este diálogo. Este diálogo con resultados a las cuales invitamos a las autoridades del Estado no más pretextos no más condiciones. Nosotros jamás pusimos condiciones. De pronto los medios de comunicación en muchas veces nos confunden, exteriorizan lo que nosotros no decimos. Siempre hemos dicho garantías, del un lado, del otro lado, para que lo que se habla se cumpla. Sea en este tiempo o en el tiempo que sea necesario para que se cumpla. Por ello hemos dicho garantías, no condiciones. Y así también, los que participaremos en este proceso, siempre pensando que no serán intermediarios, no serán los que trasladen nuestras ideas, no, sino garantes de un proceso, de un diálogo que tenga resultados. Es así que quiero invitar a todas nuestras hermanas y hermanos de las diferentes provincias que hemos puesto de pie para reclamar nuestros derechos, depongamos cualquier actitud beligerante, siempre con la dignidad, con la resistencia, con la rebeldía, indicando que siempre hemos sido pueblos que construimos día a día mejores días para nuestros hijos. Así que invito a los compañeros compañeras que estamos en la ciudad de Quito que el día de mañana podamos hacer una marcha y agradecidos a los diferentes colectivos. Hemos escuchado con atención la vocería de los hermanos trabajadores, de los sindicatos, de las hermanas feministas, de las diferentes orientaciones sexuales, de todos los colectivos, jóvenes, mujeres, barrios de Quito, muchas gracias, que mañana podamos ser también los que vigilemos este proceso para concluir. Pedimos a la ciudadanía mantener la calma, garanticemos este proceso, sin perder la cordura, sin perder nuestra dignidad, siempre de pie, nunca de rodillas. Un abrazo a todos y todas. Qué viva la lucha. Qué viva.